La mayoría de las mujeres esperan noches de insomnio después de tener un bebé, pero a muchas le resulta bastante difícil conseguir un sueño reparador incluso durante el embarazo. Hola, ¿cómo se encuentra hoy? Espero esté muy bien para que preste mucha atención a la importante información que he venido a compartirle. El canal de Vida y Estilo Saludable le trae este tema, el cual habla acerca de 5 consejos para un sueño reparador durante el embarazo. Hay una serie de dolencias comunes en el embarazo que pueden interferir con el sueño, tales como ardor de estómago, necesidad de orinar. Sin embargo, a menudo ocurre que, con una barriga en constante crecimiento, no es fácil encontrar una posición cómoda de forma permanente, o que un bebé muy activo en movimiento provoque trastornos del sueño. ¿Qué otros factores afectan al sueño durante el embarazo y qué consejos hay para evitarlo? A continuación enumeramos algunos factores comunes que pueden afectar a su sueño y cómo puede prevenirlos. Acidez y presión estomacal durante el embarazo. La acidez y la presión estomacal son molestas en cualquier momento del día, pero estos síntomas parecen empeorar cuando se está acostado. Consejo número 1. Hay una serie de cambios en el estilo de vida que pueden prevenir el ardor de estómago durante el embarazo. Intente hacer comidas más pequeñas y comer despacio. Una posición elevada para dormir con varias almohadas también puede ser útil. Evite también los alimentos y bebidas que puedan empeorar su acidez. Como por ejemplo, alimentos grasos, la cafeína, bebidas carbonatadas o el chocolate. También puede preguntar a su médico o farmacéutico qué medicamentos para combatir la acidez son seguros durante el embarazo. Necesidad constante de orinar. Los riñones están ocupados filtrando una mayor cantidad de sangre durante el embarazo. Si a esto le sumamos la mayor presión que ejerce el bebé en crecimiento sobre la vejiga, te encuentras con que vas al baño más a menudo de lo que te gustaría por la noche. Consejo número 2. Siga bebiendo mucho líquido durante el embarazo. Sin embargo, trate de no beber más líquidos al menos 90 minutos antes de acostarse. Calambres en las piernas. Los calambres nocturnos en las piernas pueden ser muy dolorosos y no son compatibles con una buena noche de sueño. Consejo número 3. Si ya tiene un calambre, estire los músculos largos de la pierna sobre el talón y el tendón de Aquiles hasta que el calambre desaparezca. Si el calambre persiste, enfríe los músculos con una bolsa de hielo. Beba mucho líquido durante el día y estire los músculos antes de acostarse. No poder reencontrar una posición cómoda. Su vientre, cada vez más grande, le dificulta encontrar una buena posición y le despierta todo el tiempo cuando quiere moverse en la cama. Durante el embarazo se recomienda dormir sobre el lado izquierdo para favorecer el riego sanguíneo de la placenta. Consejo número 4. Le resultará más fácil dormir sobre el lado izquierdo si se acostumbra a ello al principio del embarazo. Durante la noche se moverá de todos modos y entonces inevitablemente dormirá de ambos lados, pero trata de preferir el lado izquierdo. Utilice almohadas para apoyar el vientre y ponga una almohada entre las rodillas. Las almohadas de lactancia son excelentes para apoyar el dormir de lado porque estabiliza todo su cuerpo en esta posición. No puede detener sus pensamientos. Hay muchas cosas que pueden estrujarle el cerebro y preocuparle durante el embarazo. A veces no puede serenar la cabeza, y cuando se despierta por la noche tarda mucho en volver a dormirse. Consejo número 5. Coloque luces nocturnas para no exponerse a una luz demasiado intensa cuando vaya al baño por la noche. Esto puede ayudarle a volver a dormir más fácilmente. Intente contar en lugar de pensar. Cada vez que se encuentre pensando en la licencia por maternidad, la licencia por paternidad o los nombres de los niños, vuelva a empezar a contar. Intente gestionar el estrés organizándose. Pida consejo a sus amigas o a otras mujeres embarazadas.